pequeño proyecto y, y pues no, de verdad que un gusto conocerlos a todos, eh, como entenderán digamos que este proyectico es, es, es nuestra vida, es, es, es el futuro de, de nuestros hijos, entonces pues, pues nada, eh, ponernos también a la orden para lo que ustedes necesiten y, y pues nada, chévere nuevamente conocerlos y, y si tienen dudas acerca de lo que es el proyecto o lo que es la empresa como tal pues creo que este es un buen momento pues para contestarles esas preguntas Bueno, si, si me permitís Roberto, yo aprovecho para no sé si Néstor hizo las presentaciones oficiales No, no, pero... comenté nomás que estaba Sergio ahí Ah, está bien Dale uh, Hice una captura saqué, saqué una foto de, de la reunión así que para la posteridad ¿Qué hizo? Ver, Después la paso en el grupo nuestro también Dale. No, no me la, Se me la buscan, guerrilleros. ¿Y Sergio sí existe o es un.? No, sí ¿Sí? sí, sí existe, lo conocemos. Lo conocemos. Hola, sí, estoy de caca. <risa> pensaba, pensaba que era otro computador de Oye, en Néstor por ahí. <risa> ahora después paso la, paso la foto. Bueno, Dale, eh, hago las, las <risa> presentaciones eh, oficiales. Sergio es nuestro artista 2D y animador, es el que se encarga de, de hacer la magia, la magia visual. Eh, todos los bocetos que, que ustedes recibieron son en todos los bocetos de, de Sergio. Y sí. nada, estamos trabajando en, en la propuesta como la veníamos, la veníamos hablando. Eh, el último boceto que les pasé es el, el pateador de cómo va la animación de del pateador que, que creo que la llegaste a ver Álvaro. Mm. Y, nada, ese es el, el, rol, el rol de Sergio, yo lo, lo acompaño un poquito desde ahí. Iki, que es nuestro programador estrella, programador investigador, de de, eh, gran referente de, de, del mundo Godot en las redes, que tiene su canal de, de YouTube. Escuela de Juegos es tu canal, ¿no? Qué bueno. Se sí. nos sirve a nosotros, a los creadores de esta compañía que no tenemos ni idea de juegos para que nos pase chichi, el, el enlace no, no para verlo. No hay problema, de, no hay hecho, de hecho la idea también cuando vamos avanzando, aunque sea a mitad del proyecto, es enviarles y explicarles un poco, aprovechando también que hago tutoriales, cómo sería la movida de una forma lo más Entendible, digamos, para, para ustedes, ¿no? que no, no sea bonísimo, tan técnico bonísimo. quizá la explicación y que, que puedan entenderla. Buenísimo. Así, bueno, bueno, lo tenemos a él como, como especialista y la verdad es que Iki viene haciendo, no es porque él esté acá, yo ya se lo dije en privado, pero viene haciendo un trabajo Gracias. muy grande de investigación y desarrollo desde que arrancamos con nuestras primeras conversaciones hace un mm. par de meses. Él estuvo trabajando, investigando y viendo la mejor manera para sacar esto adelante. Así que tenemos un gran valor acá. Buenísimo. Eh, bueno, Néstor, que ustedes ya lo conocen. Sí, necesita presentación, sí. Eh, nuestro game designer. Y bueno, y yo que estoy acá un poco con el rol de, de project manager, producer del, del juego. Y bueno, por el lado de, de Jam Productions, los tenemos a Álvaro y a Roberto que ahí les voy a pedir a ustedes que se presenten un poquito con, con el equipo Dale, dale, tú Álvaro Bueno, ¿cómo están señores? Eh, qué bueno conocerlos Pues como dice José eh, yo soy Álvaro Cuellar, yo soy Junto Roberto, cofundador de esta de esta idea que, que nos surgió hace ya casi un año, ya vamos para para esto y que vamos a esperar a que se materialice ahora en, en diciembre como el puntapié inicial de, un, de una larga relación, esperamos nosotros, tenemos muchas ideas en la cabeza con, con esta empresa, esperemos que, que todas se hagan realidad y que las superemos. Eh, ¿Qué más les cuento de mí? Yo soy un enfermo del, del deporte, del, de la trivia y también de los videojuegos, entonces por eso entenderán por qué porque estamos metidos un poco en este, en este tema. Eh, nada y también pongo la orden de ustedes para lo que, lo que necesiten cualquier duda cualquier sugerencia que tengan sobre lo que nosotros vamos planteando pues buenísimo que, que las podamos resolver o, o debatir o, o lo que sea necesario bueno, buenísimo dale pues eh, yo soy roberto miranda el otro cofundador de, de champ productions eh, un poquito como en la misma línea en lo, en lo que dice Álvaro la idea es después que la compañía cree muchos juegos, siendo nuestro primer juego el, el Penalty Trivia Crack. Eh, hay un montón de, de ideas y, y pues ojalá digamos que, que este primer proyecto en el que estamos trabajando nos lleve a un buen puerto pues como para poder empezar en, en esas otras ideas que, que tenemos en mente y que ya digamos van, van un poquito eh, desarrolladas sobre todo desde el área digamos de, de mercadeos, contactos, etcétera. Eh, a mí pues también, digamos, soy muerto por, por el fútbol y por, de, de, por eso es que decidimos empezar por ahí porque es un común un, denominador muy grande ese tema de, de, de, del fútbol y, eh, y pues nada, digamos que mi expertise está más en el lado de, de las ventas y más en el lado de, del mercadeo y, y pues con ganas, digamos, de, de ya tener temas o, o poder, digamos, tener insumos y materiales para poder empezar a, a vender lo que es el jueguito con, con toda y, y pues también abierto a lo que necesiten ahí pues seguramente ya nos pondremos en contacto por whatsapp pero pues cualquier cosa o cualquier pregunta que puedan tener ahí siempre a la orden muchachos sí, buenísimo. bueno para contarles un poco que es algo que, que veníamos hablando la otra vez ya también con Roberto y con, con Álvaro eh, la idea de este proyecto es que sea un proyecto escalable, que arranque como esta primera versión, ver cómo va y empezar a trabajar en, en el crecimiento de este proyecto. Con Roberto el otro día estuvimos hablando un poco de algunas ideas de, de venta de licenciamiento, que son cosas que, que a medida que, que vayamos trabajando en este, en este desarrollo, nosotros en paralelo vamos a también trabajar en eso para ir pensando en, en, en, la, escalabilidad, en la escalabilidad de todo, de todo el proyecto. Así que, eh, nada, me parece que, que es un proyecto piola, que tenemos un equipo piola y que, que vamos a llegar a buen puerto. Claro, sí. ah, perdón, perdón, no, no, me va, me no, no, no, no, digamos, iba a decir un poquito lo mismo que, que dice José, ¿no? Pues nosotros realmente, desde un punto de vista comercial, le creemos al, al proyecto, no solo digamos por el tema del in-game, obviamente por todo lo que se puede hacer desde el tema de, de, de los networks, por todo el tema que se puede hacer expandiendo el proyecto a otros países, a otros idiomas, por lo que se puede hacer con, con el tema de las compras, con el tema de los avatars y también últimamente con este tema de los NFTs, ¿no? que nos tiene un poquito obsesionados uh -huh. y, que, y que vemos ahí una, una súper gran oportunidad. Obviamente pues habrá que verlo mucho más adelante, pero, pero sí, quería simplemente decir eso, que... Que pues es una apuesta y que de verdad creemos que, que puede hacer, que, pues que la vamos a reventar, ¿no? Si todo sale bien. Está bueno. Iba a preguntar, ¿no? ¿Qué visión qué tienen ustedes de lo que están formando, no? Por ejemplo, quiero decir, ¿qué objetivo a qué apuntan? O si ya tienen idea de otros productos, si son solo juegos lo que van a apuntar, que cuál es la aspiración también, ¿no? A, a corto plazo que tienen. Es decir, lanzar el producto en Colombia o afuera también. Sí. No, y vamos a comenzar con un lanzamiento en, en, en Colombia, Y um, yo no lo mencioné, yo soy periodista y trabajé mucho tiempo en, en medios de comunicación, entonces tenemos ahí unos buenos contactos, sobre todo en prensa deportiva para hacerle ruido al juego y, y a la empresa también, eh, a partir de eso yo creo que podemos, podremos no solamente empezar la escalabilidad de este juego, sino empezar a desarrollar otros proyectos, no solo relacionados con deportes, sino también mirar un poco también al mundo corporativo también queremos como sacar provecho de, de las empresas y sus necesidades de gamificación para ofrecer los productos a la medida de sus necesidades y también como dice Roberto por pues, explorando un poquito más allá en otras variantes del mundo digital que, que yo creo que tanto en Colombia como en Argentina no han sido del todo exploradas y que creemos que por ahí hay un buen un buen camino para seguir Sí, sí, total la idea es hacer el juego pues, pues no mundial porque no va a estar en cada país pero obviamente llevarlo a los mercados más grandes en cuanto a, a costos per, per clic no eh, obviamente pues en, en, en la lengua pues en el castellano latinoamérica pues que es la que dominamos nosotros en inglés digamos que es un paso digamos muy, muy fácil también eh, de dar obviamente pues el portugués y después ahí explorar cuáles serían esos otros mercados teniendo en cuenta ese costo per clic, ¿no? ¿Cuáles son los que, los que más pagan por visualización, por, bueno, etcétera? Ustedes ya saben cómo, cómo es el tema. Ah, y, sí, a sí. Exacto, ah, y eso, eso digamos, en, en cuanto a este juego que, pues, que estamos en el que estamos trabajando. Después, en cuanto a la compañía, eh, hay temas de cultura corporativa que, que vemos que, que es un nicho muy grande pues, donde nos podemos me meter, un tema de cultura ciudadana, obviamente el tema de los deportes, eh, hay temas de, de política y en fin, hay, hay otras eh, muchas categorías donde este tema de la gamificación ha cogido mucha fuerza y donde vemos una oportunidad muy grande de conectar a lo que son las marcas o a la gente, digamos, pues, que tiene dinero para gastar con, con juegos. ¿no? Y, y pues nada, eso, eso es un poco. Cool, cool. Eh, adicionalmente iba a preguntar, ¿no? Porque... Yo estaba armando más o menos la idea de la parte de publicidad. Y hay dos formas de encararlo. Pueden ustedes tomar por Google Play, que eso, eh, AdSense, ellos les ponen automáticamente la publicidad. O ustedes por ahí tienen pensado ya tener patrocinadores y quieren su publicidad personalizada dentro de lo que es, qué sé yo, Colombia, que, que tengan diferentes industrias o empresas que, que los asesoren. Eso, como lo tienen visto más o menos. Pues mira, hay un punto que que se puede dividir en dos. Por un lado, viene esto de los, de los ads, que sí, pues creemos que para comenzar de pronto el camino de Google es, más, es el más fácil. Y, y la segunda opción alternativa de publicidad es la publicidad de in-game, que es lo que queremos que aparezca en las vallas. Eh, y eso, digamos, que se puede aterrizar dependiendo de cada región. ¿no? Aquí en Colombia, digamos que ya hemos adelantado algunos contactos eh, con la gente de DirecTV, por ejemplo, y también el tema, no sé si en Argentina sucede igual acá, el tema de las casas de apuestas está reventado, eh, son de 15 a 20 casas de apuestas que hay aquí en Colombia y, y todas tienen su chequera lista para, para gastar en publicidad, sobre todo, entonces creemos que ahí puede haber un, un nicho bastante importante de, de comercialización del juego como tal. Sí, que la, la intención, y que te cuento, ¿no? Porque era algo que nosotros veníamos, lo habíamos trabajado con Néstor en el proyecto de Banfield, que vos lo, lo viste el juego, sí. era uh -huh. que en las vallas electrónicas atrás del arco, ahí esté la publicidad in-game, digamos. Ah, ok. O sea, sí, que, sí, que, sí, que bien, funcione claro. como una publicidad de, de la cancha. Eh, a esto, sumado a esto, lo que hablamos el otro día con Roberto, era ver la posibilidad de eh, las banderas, que creo que, no me acuerdo, Sergio, si lo charlamos en el uh -huh. tema de la tribuna, pero ya que estamos acá en la reunión, lo, lo traemos. En el tema de las tribunas, viste, las banderas. Si llega a haber una publicidad in-game, este siempre, obviamente, que si viene el sponsor y pone, pone el dinero que corresponde, puede estar en cualquier lado y meterlo en alguna bandera si aparece el, el sponsor. O sea, además de vender la valla, está la posibilidad también de vender la bandera. También, quizá, porque ahí habría que ver si se ve bien, ¿no? Que, que si le gusta o no al sponsor, pero donde se vería muy bien... Eh, por ejemplo, yo me acuerdo de los juegos de FIFA, de SEGA, viejos, cuando vos metías un gol te aparecía un cartel grande, con animaciones sí. y toda la bola. Por ahí se podría uh -huh. poner bien enfrente la publicidad, entonces el sponsor quedaría un poco más contento. Como ¿no? sucede ahora mismo en un partido, cuando hacen un gol, hacen como un paneo, una sí, sí, sí, sí. claro como wow. si fuera el ritmo con la ritmografía de presentadoras mm -hmm. sí sí nosotros inicialmente queríamos que en la celebración el, el pateador se fuera como a una esquina del estadio mm -hmm. donde ahí se viera digamos dos vallas publicitarias en L pero pero después pensamos que pues digamos que eso eh, inter inter inter interrumpiría mucho lo que es el flujo de, de, de del juego entonces pues, pues lo, lo digamos que lo dejamos a un lado pero, pero sí la idea es o sea, digamos, la idea es exacto que, cre crear que... todas estas formas de incluir esa publicidad de in game sin, sin, sin romper lo que es, es el flujo del, del juego no exacto ojalá que sea un buen problema un buen problema que tengamos que tengamos anunciantes que quieran aparecer y que tengamos el problema de de ver dónde ubicarlos Eso sería un, claro. un problema ideal Así que bueno, ese es más o menos el, el panorama. Eh, lo otro que, que bueno, eh, que queríamos ver en el fin de semana, pero bueno, yo estuve, no estuve bien de salud, uh -huh. y justo también coincidió que acá el fin de semana era fin de semana largo por feriado. Sí, que era, bien, que era el, sí. Era el tema del acceso al servidor. Eh, ellos ya, ya compraron el acceso iki del, del paquete que, que habías armado. Ah, Entonces, lo que hay que hacer es vincular eh, la cuenta esa a tu cuenta para poder hacer todas las configuraciones. Sí. Yo aquí lo tengo abierto iki. Tú, sí. tú me dirás si ¿sí lo hacemos de una vez porque porque yo te puedo dar el acceso, pero creo que tú quedas con un full acceso inclusive a a, a mi cuenta de, de correo, ¿no? Y pues claro. eh, yo, toda, toda la confianza del mundo, pero pues no creo que tú quieras tener mi, mi cuenta de correo tampoco. Ya tengo varias. <ríe> <ríe> Exacto. Entonces, para darte a ti ese, digamos, ese acceso, eh, eso es lo que no, no supe cómo hacer. Acá lo tengo, si quieres lo vemos, o, o si quieres lo vemos más adelante. Comparte pantalla. no sé honestamente si se puede transferir directa, O sea, sé que hay una configuración que podés al servidor darle permisos a otra cuenta, pero eso es, tenés que meter mucha mano, o sea, no es así nomás. Ahora, en lo sí. que en lo que sería la cuenta de que se pasen los servicios por fuera, eso no sé, no, tengo que investigarlo, no sé si vos tenés una forma o algo en, en la consola de Android, en la de desarrollo, vos podés vincular una cuenta para que tenga acceso y pueda subir y manejar todo. Ah, okay. O sea, yo supongo que en esto también, porque es el mismo sistema. Claro, pero no te dan permiso a todo, digamos, al, al no. resto de las cosas también, ah, okay, no. es limitado. No, porque sí, ponele, ser administrador, podés vos vas a ser administrador, no de ese servidor, ser pero el... no vas a poder ni manejar ni correo, ni ninguna información personal. No. Claro, ok, ah, buenísimo, mejor, está bueno, me gusta. Pero hay que entrar, tendríamos que entrar Roberto y verlo desde la configuración de cómo se ve en pantalla <ríe> para ver vale. dónde está. Ustedes verán, si quieren lo hacemos ya o cuando quieran. Y estaría ahí. bueno hacerlo ya para que sí, puedan ahí. empezar a trabajar en eso. Iki puede empezar a trabajar en eso. Y... Ahí estás viendo mi pantalla, ¿verdad? ahí está Listo. Pues digamos que eso fue la información que yo encontré de, de lo que eso es, es el acceso a las terceras partes, ¿no? Uh -huh. Pero no, no supe cómo, cómo hacerlo. Como entra, dice Iki, no, no está sencillo. Entra al servidor. Aquí estamos en el, en el servidor. Acá. Acá en, en. Acá te estoy diciendo yo, no podés ver mi No. <ríe> en, en el personal. En el. donde estaría el avatar. Acá, ¿no? Sí, ahí. me parece que al lado, en los tres puntos. Ahí, agregar cuenta. Ah, es aquí nomás, pero ok. Ahí. Es ahí en agregar cuenta. Me parece que es ahí. Y eh, plataforma lo... Creo que ahí es para se, para loguearte en dos cuentas. No, entonces, esto. en los tres puntitos. Era, a ver, volví para los atrás uno. Puntos, sí. Pues lo habíamos hecho, me acuerdo que lo hicimos con, sí. con la consola. Uh -huh. A ver, fíjate ahí en los tres puntitos al lado. Configuración de utilidades. Eh, configuración de proyecto. Sí. Uh -huh. eh, a ver, eh, por mira. acá al lado tiene que estar identidad, organización. Cuentas de servicio. Ahí está. Uh -huh. Bien Sí, sí, sí, sí por acá Administra es, es. administrar Administra acceso. acceso, arriba uh -huh. Ah, pero acá no le puedo uh -huh. dar clic A ah, crear cuenta en, de servicio Crear cuenta entonces Dale, nombre de la cuenta de servicio uh -huh. Así se escribe Iki, ¿verdad? Sí, sí Bien. Descripción de la cuenta eh, Cualquier cosa eh, Tercero, supongo que le doy crear y continuar, ¿no? Sí, sí. Eh, Seleccionar una uno. función. Él es editor, sería editor. A ver, ¿dónde está el editor? Era no, no, no sí. la primera opción, la me parece. ¿eh? Chao, editor, que estés bien. Editor. No lo sé. habitualmente editor? Ah, acá. Edita el acceso a todos los recursos. Bien, continuar. Listo. Y aquí no le estoy dando acceso a mi mail. O sea, Exacto. sinceramente, Hombre, no es que. No, no, no es que nada. No nada no Solamente acceso en... a esto. Ah, dale, perfecto. Igual bueno, no te preocupes, yo no igual... le daría mi mail a nadie, así que eh, te entiendo. No, igual no. <ríe> no, no, no hay nada de en, en mi mail. Puras, <ríe> ¿Viste? puras culebras. Néstor, Hola. me tenés que hacer un monumento, vos tenés acceso a mi mail, a mi cuenta, a todo. Ah, ¿viste? vos también al mío, así que tal. <risa> Somos un matrimonio feliz nosotros, por eso. Sí. Ah, no, dale. A las aulas de la universidad, a todo. Drive. Bien, si ahí le das listo, creo sí, que ahora mira, sí podés... Puedes... Como... Sí, pero tiene que haber dónde dónde mete el, el sí. mail de Iki para que sí. Te sí. Te haga la invitación. Pero esto, eh, si le da listo, va a aparecer ahí donde no podía antes agregar el acceso. Uh -huh. Ahí me parece que es administrar acceso. Me parece que es ahí. Ah, ¿sabes por qué no te deja administrar acceso? Porque tenés que tildar una de las opciones. Ahí está, tilda IKI. Tilda Creo tilda que en ICI, realidad ICI, tiene no, que tildar la primera. La primera. primera. primera. Ah, claro. ya, y administrar acceso ahorita sí. está también no? No. No, cliqué a la primera. Es la X ahí, ¿no? Administrar acceso. No, no, la otra, la otra. A ver. ¿Tú dices esto? En esa ¿Y la de X no? Exacto Y ahí está Ahí, ahí, ahí habilito a Administrar acceso Ok Listo Agregar principal Y ahora Ahora sí te pongo tu correo Ahora ¿no? ah, sí, el correo Ah, sí, dale A ver cuál uso ¿Sí Pone Iki Capital sí, que, Ah, te sí, lo paso yo menos por acá. Es, Escribilo, escribilo en... ¿Capitán es su apellido o así te dicen? No, no, así me dicen. Hace varios años, digamos, lo elegí por un juego cuando era pibe, ¿no? Y ya no me lo pude sacar, porque el mail ya está creado, digamos, así que... <risa> <risa> quedó. Eh, acá hemos dicho sí, editor, ¿no? Y ahora sí creo que ya está. Esos box que identificamos en, en Android se corrigen y también eso ya no, estaría, no aparecerían en Apple. No sé si eso sea tan así, o si por ser idiomas diferentes, digamos, un bug que no aparece en Android, luego podría aparecer en Apple. Tengo esa duda. En teoría, depende, depende también que sea específicamente lo que, lo que uno haga. Hay cosas que, por ejemplo, el servicio de Google Play tiene sus condiciones y no va a permitir, ir lo mismo pasa con el servicio de Apple. O sea, en términos generales se podrían hacer en los dos lados las cosas. Ahora, si vamos a algo muy específico, habría que ver exactamente qué es eso para determinar si es posible o no en esa tienda. Cada tienda se maneja con condiciones y servicios diferentes. Digamos. Al ser un videojuego, aparte de índole comercial, eh, lo, lo que es eh, App Store eh, se fija mucho en, en qué clase de... de de publicidad uh -huh. hay, eh, la categorización del videojuego, cómo lo categorizamos, claro. para mayores de 18, para desde 13, uh -huh. eso le es hace ahí, una sí. revisión minuciosa. Ahí. A veces uh -huh. hasta le pifian y no sé, ellos yo, pueden yo entender no sé. que un jugador con pantalones cortos es pornografía, ¿eh? Guarda. So yo, yo lo que Pero... entendía era que, que Apple era mucho más estricto, entonces que ¿Sí? era mejor salir era mejor salir en, en Google, resolver, digamos, todos los apps y todos los inconvenientes que. Los box. que tú, los box. Para que cuando saliéramos en Apple, pues saliera muchísimo más limpio. Y hay otro tema también, que es el pero tema hay, perdón, de. Perdóname, perdón, Roberto. Espérate, Que es el tema de la exclusividad de la plataforma también. Que es que si salimos en una plataforma exclusivamente, eso, digamos, nos daba más pie para que esa plataforma, si les gustaba el juego pues nos recomendarán dentro de su marketplace, ¿no? Es que yo, yo, yo creo que mi pregunta va un pasito anterior. Estamos, están concentrados en el tema de las tiendas. Yo quiero, estoy hablando de la prueba que vamos a tener una semana antes con Family and Friends. ¿Qué les vamos a enviar a ellos y si solamente se lo vamos a enviar a la gente que tenga Android? Esa es mi primera pregunta, para ser más claro. Si llegamos, eh, Álvaro, a, tener, a, a poder meterlo en los dos programas de, más que nada, para Android te digo que sí, le podemos enviar o una mm -hmm. P.K., o enviar invitación personalizada desde la tienda en el caso de, de IOS sí o sí tenemos que mandar invitación personalizada desde la tienda o sea que vale, el proyecto lo tenemos que, que, que tener cosas. metido ya ahí, sí o sí vale. y, y, para, y, y pro... para enviarlo el proyecto tiene que estar ya verificado uh -huh. es decir uh -huh. los, los bugs que podamos ver nosotros del feedback que recibamos de la gente van a ser bugs del videojuego, ya no va a pasar por, por, por, por el lado de de la lupa de, de, de App Store. Ahí, ahí me perdí, esto porque dices los bugs de, de, de, de la lupa de la gente, pero ¿en qué momento la gente va a poder jugarlo? Cuando es que se lo mandemos. Sí. Cuando, cuando, cuando se lo mandemos. Apple nos sí decir, o sí. ¿sí? Lo claro. tenemos que meter el juego sin. Para poder enviar para iOS, tenemos que meter sí o sí el juego en, en, el, en el App Store. En el App Store, vale. Entendido. Y mi otra pregunta antes de, de esto de pasar por las tiendas los bugs que ocurran en Android serán los mismos que ocurren en, en Apple y me preguntaba un poco a, al tema de por ejemplo, si yo estoy jugando el juego en un iPhone 12 y en, en el iPhone 12 digamos que no corren eh, el balón no sé, cualquier uh -huh. cosa, eso va a ser indetectable desde Android, ¿cierto? O, o, o, claro, o... porque Android maneja Android y iOS maneja iOS Exacto. Entonces, ¿Habrá unos bugs que digamos que sean simultáneos para, la, para, las dos, para los dos idiomas, por así decirlo, y hay unos que van a ser específicos para cada uno de ellos? Seguramente. No, puede puede no ser, que, puede nosotros, que sí. Puede en nuestra no. experiencia, mm. sí, hemos, hemos tenido que hay, hay bugs que son exclusivos de, de, de cada desarrollo, ¿no? y hemos tenido la suerte de que algunos sean generales, y bueno, y vos cuando lo, lo conseguís visualizar. Eh, eh, la, en el APK lo solucionas también en, claro, en, igual, Es un solo desarrollo Igual la idea también es que, ten, que en lo posible no exista Eso de uno tener oh. que fijarse un bug O sea, la idea es tratar de hacerlo óptimo Si bien puede llegar a haber algunos claro. casos específicos Es tratar de hacer algo que no tenga bugs Claro, nosotros fiable. vamos a llegar a la, a la tienda ya eh, testeados Los primeros testers somos nosotros eh, uh -huh. y, y yo bueno, yo acá en mi casa tengo 20 personas viviendo los siento a cada uno y se lo hago probar claro, hay, es hay... lo que tengo a mano tengo sí, yo yo que pagar que... la pizza y todo, pero no importa <risas> la posibilidad de, de testearlos como en, en la nube para ver si funcionan en diferentes equipos ¿eso valdría la pena o, o eso es de pronto un esfuerzo? mira, mira te un... cuento lo que hicimos nosotros eh, con Banfield fue eh, armar un, un listado de gente que estaba dispuesta a probar el, el juego, uh -huh. sabiendo qué teléfono tenían, qué versión de sistema operativo tenían. Entonces los cargamos en, en las plataformas y les enviamos las invitaciones. Uh -huh. Y ya teníamos un grupo cerrado, que sabíamos que eran ellos, y les, les daban pedía, feedback, ¿no? Le pedíamos que... El, específico? Prueben, Exacto. por favor, esto. Prueben, por favor, después esto. Uh -huh. José, ¿y con Banfield salieron al tiempo en Android y en, en, en las tiendas o primero una y luego la otra? Salimos primero en Android eh, porque no teníamos cuenta, Banfield tenía que pagar la cuenta de desarrollo en iOS casi un mes. Casi un mes. Y si Banfield hubiera pagado, ¿ustedes hubieran salido en, en ambas o, o, o sirvió ese tiempo de salir primero en una y luego en otra? Te digo que, lo, que fue lo que nos pasó a nosotros, fue que... Eh, nos enfocamos en la versión de Android, y después, cuando ya se tuvo la cuenta de desarrollo, se trabajó en, eh, en pulir todo el tema de revisión de, eh, que hace Apple. Ese fue el, lo, lo, que, Álvaro, lo que llevó tiempo. De, decime, ¿Ustedes quieren salir en simultáneo sí o sí? Porque si no. es esa la idea... No, te cuento, porque acá con José te, te, te están diciendo... Eh, para Play Store es mucho más fácil Va a salir, Play Store ya está dentro. Bien, Lo que podemos hacer es Retener la publicación Ya una vez verificada la retenemos Igual en, en Play Store Y esperamos a que, a que nos verifiquen en, en App Store Cuando nos verifican en App Store Largamos las dos juntas. Yo, y, y, y, y voy a tratar de explicarme Por qué hice por qué estas preguntas Porque eh, Roberto me decía que era mejor salir en una para revisar los box y luego salir en la otra limpia. Y ya una vez cuando tuviéramos las dos listas, pues ahí sí nosotros haríamos como ese esfuerzo que de lo que estamos hablando de Free Press y todo ese tema, porque pues no queremos quemar una, un cartucho de salir en, en medios de comunicación aquí en Colombia y que solamente sí. esté disponible, por ejemplo, para Android, digamos. Claro. Entonces era un poco entender esos, esos tiempos, si era mejor hacerlo al tiempo o si una primero y otra después, mucho sí. no... no no es que queramos o... o ¿Cuál o, es el o... dispositivo que abunda en Colombia? Acá en Android. Argentina es Android. Sí, en el mundo es Android. Creo que... Pero acordate que tenés una comunidad muy grande de iPhone. Y en Centroamérica hay una comunidad muy grande de iPhone. Entonces, no podés descuidar... A ver, si lo sacas acá en Argentina, a mí como que hasta ni me preocupa sacarlo en iPhone, la verdad. Pero si sí, yo lo voy a sacar en Centroamérica, sí, bueno, sí, Colombia es Sudamérica, pero está okay. muy cerca de Centroamérica. Pero todo todo lo que es Colombia, Venezuela, Ecuador, México, Panamá, Android es, eh, perdón, iOS, eh, Apple es como muy importante. Hay una... ¿Cómo es ese? O sea, ¿haces un contacto con algún representante en la plataforma? ¿Cómo cómo eso? Este? Sí, tal cual, o sea, ellos, si a ellos ven tu juego y les gusta y ves que tú estás solo en la plataforma de ellos ellos recomiendan tu juego y lo ponen en, en la lista top 10 de, de juegos para que cuando tú abras la plataforma pues te salga el, el, el ahí. aparezca sí. ahí, que eso a mí me parece súper poderoso no, sí, sí, sí, siendo sí, es poderoso, pero yo creo que también nuestro esfuerzo va pues va atado por otro lado, digamos una un, un gente va a llegar a, la, a abrir la aplicación y la va a encontrar ahí, pero nuestro grueso cómo vamos a llegar a ver, la gente realmente es a través de redes sociales y de prensa. Entonces, claro, en Colombia. Pues, sí, en, en Colombia, exacto, en Colombia. entonces claro, Porque esto es a nivel, digamos, regional, latinoamericano, todos los países que nosotros pongamos en la geolocalización, si nosotros sí. nos, nos logramos meter en, en esas apps que se recomienda la plataforma, pues nos recomiendan en, en toda la región, ¿no? Y, sí, sí, sin duda, pero pues nuestro esfuerzo está en Colombia. Imagínate. Digamos, en Colombia claro. y, y, y pues yo creo que la cantidad de gente que... Y no sé, qué entra a ver qué juegos están recomendados ahorita en, en la Play Store, no debe ser pues tan alta como la gente que está viendo sus redes sociales todo el tiempo, está conectada a Twitter, a Facebook o a, o a, o a Instagram. Entonces, digamos, pues un poco resumiendo, podemos salir al si, si aguantamos una y, y avanzamos a otra, ¿pod podríamos salir con las dos al tiempo, y también podemos tener una antes y, y luego salir con la otra. Sí. Y también ahí está bueno lo que mencionaron Porque justo una de las cosas que es muy cambiante Son los algoritmos que usa Google y que usa la Play Store Son muy cambiantes eso O sea, mm. lo ideal sí obviamente sería aparecer en una de las primeras listas Eso sería lo más poderoso Ahora la cuestión mm. es que ahí hay como una suerte de monopolio fíjate que siempre aparecen los mismos juegos en las listas yeah. No hay que aparecen otros nuevos ¿Y por qué pasa eso? Porque hay dinero, hay hay un montón de cosas detrás, digamos entonces, yo lo que diría, al menos inicialmente, hasta que el juego sea conocido y puedan tener contacto con Google, que Google diga, bueno, loco, esto sí vale la pena, es ir por las redes sociales, a hacer su propia publicidad. Porque, claro. lamentablemente, como ven, siempre están los mismos juegos, soy un monopolio de desarrolladores. Sí, va a ser mm. difícil romper esa barrera, pero pues apuntaremos a eso también. ¿no? Totalmente. Sí. ¿Te llegó y, y, y, y la verdad que no me llegó, pero a ver, busqué otro link de un tutorial diferente. Y les paso el link ahí, porque no sé, es es un poco más fácil. Parece ese. No sé si es el correcto, ¿no? Pero parecía. Dale, pues lo miro y. Y. Dale, lo miro y te y te aviso cuando, dale, cuando no, la logre, ¿vale? Sí, déjamelo aquí, yo, yo lo, lo leo y te, te contacto cuando la logre. Dale, y y yo ahí te... les hago una pregunta un poquito como aceleradora. Y que una vez tengas el acceso, eh, y, y Néstor, ¿cuánto tiempo después creen que nosotros ya podríamos estar cargando preguntas? Y lo pregunto porque pues tenemos que ponernos a la tarea de actualizar las preguntas también y, y, y no, pues me gustaría tener como un tiempo estimado. Para no actualizarlas con mucha antelación y que se desactualicen, digamos, con ese, en, en ese periodo. Bueno, cuando Iki pueda entrar, él nos habrá decir más o menos cuánto tiempo va. ¿Cuánto tiempo, claro mira, no, mira, instalar el servidor suponete que ya, a ver qué día es hoy, hoy es martes. Martes. Martes. martes. martes. Yo perdido, no sé qué día, pero... <risa> Chalo, tranquilo, somos dos. más de noche ya. Llevo un par de horas y estará el servidor, así que suponete que lo haga en dos días, como mucho, que me tome un rato libre. Y a partir de eso, bueno, subir la base de datos. Supongo que van a poder. Ah, tengo que hacer un tutorial para subir las preguntas. Esa es la cuestión. Sí, así como nos había hecho a nosotros, pero más. ¿eh? Claro. En cristiano, ¿no? En castellano. Mirá, voy a hacer un esfuerzo para ver si llego para el lunes. Eh, que viene, así ya tienen todo fresco, ya instalado el servidor, el tutorial Excelente. y el, eh, la base de datos, porque también hay que armar la base de datos para que sea esa y no claro. se modifique más. Y que voy a hacer una pregunta que de pronto no es, no es el momento de hacerla, pero simplemente por hacer una idea. Sí, sí, en sí. esa base de datos, ¿tú crees que podemos empezar a cargar todo y dejar lo último, o la primera temporada, lo primero que van a ver los jugadores al final? Esto con la intención de que esas últimas preguntas que carguemos sean las más prestas de todo. Claro, lo que yo voy a hacer es categorizar las preguntas. O sea, la idea que, que de hecho pensó el equipo, ¿no? Es que se puedan categorizar entonces, eh, o sea, vos le definís la categoría a cada pregunta. Entonces vos la podés poner cuando quieras. Total, eh, el juego va a detectar en qué categoría pertenece y la va a leer ¿En qué temporada? Claro, en qué temporada de Perfecto. categoría y la lee así. así que vos buenísimo, comprar. buenísimo. Contestaste mi pregunta gratis. No hay problema. Y bueno, y a partir de ahí comenzaríamos ya entonces, más o menos, si, si queremos eh, estar un poco más holgados, de acá a una semana y media, estaríamos, estaríamos comenzando ya con todo el desarrollo a la par, programación, diseño, arte, eh, y bueno, el arte que vayan haciendo los muchachos lo vamos a ir implementando yo en principio en el documento, en el guión, ¿no? que José va a estar corroborando, eh, no sé si ya vos les pasaste el, el, ¿cómo es? el link al documento ese. Ese documento, un guión técnico, es lo que necesitamos que ustedes también vean y estén atentos ahí, porque ese es el primer reflejo del videojuego. Cómo se va a ver, los tamaños de las cosas a disposición. ¿no? Eh, va a haber explicaciones de cómo más o menos se va desarrollando el gameplay. Eh, esto ayuda a que surjan ahí dudas que podamos contestar y. Se nos ayuda también a, eh, a tapar esos lagos que quedan ahí, que, que no nos dimos cuenta. Y así también eh, hacer el paquete de assets que ustedes están necesitando para comenzar la, la, la publicidad. Uh, ¿no? De ahí van a poder sacar incluso screenshots, aunque el videojuego no esté hecho todavía. tienen es, Nosotros armamos, componemos los screenshots. Uh, eh, nada Y cualquier otro recurso que necesiten para el tema publicidad también. Genial. Buenísimo. y que ya en esa... Voy a, a poder empezar a cargar las preguntas en inglés o habría que esperar un tiempo para poder hacer eso también. Eh, ¿Ustedes qué lenguaje quieren tener inglés y español o qué lenguaje específicamente? O sea, ¿cuántos lenguajes eh, pretenderían? Pues la idea es tener, pues, o sea, inicialmente por lo menos inglés y, y español, ¿sabes? Ok, yo podría hacer entonces, duplico la base de datos y la pongo en inglés y en español y podrían subir por los dos lados. No habría problemas. Genial. Está Buenísimo. Eso no sería problema. Ahí está. ¿No llegó nada todavía? Raro, ¿no? <risa> sí, es raro. A mí me preocupa porque yo quiero tener eso ya. No, ahorita, ahorita me pongo a hacer eso, Néstor y dejamos eso, no te preocupes. Bárbara. Muchachos, si les parece, no sé si todos usan WhatsApp. Eh, no sé si ustedes pero usan ellas, WhatsApp y Telegram pero o prefieren tampoco, una no, plataforma así. antes que otra bueno, nosotros con el equipo usamos eh, eh, tenemos un grupo en Telegram eh, para armar un, un grupo donde estemos los seis por cualquier consulta que, que se necesite solucionar rápido eh, si Claro, no, uno, un uno no puede contestar, contesta ¿sí? ¿sí? vale. Yo, yo no tengo Telegram, entonces si, si quieres por WhatsApp es mejor para mí personalmente. Pues, eh, no. con Roberto también que no. ¿Y vos WhatsApp usaste? ¿sí? ¿sí? sí, te paso el número ahí si quieren o lo usas. Tíramelo ahí. en el Telegram. Dale. ¿Tenemos algo más, Robby? ¿Tienes algo más en el tintero? Eh, no, no, no. No, la verdad que era simplemente pues, conocerlos y nuevamente cómo puedes ponerlos a la orden a lo que necesiten y, y pues nada, a romperla de una. Seguro. Así que bueno, estamos a, a disposición y, y bueno, esperamos a ver si, si no llega eso, eh, revisar el, el tema de, de otra vez, el acceso, ahí me llegó el de Sergio también, eh, revisar el acceso y y cualquier cosa estar en, en contacto para solucionarlo y arrancar cuanto antes. No, Dale. Igual, igual cualquier pregunta pueden hacerla, no, no se queden con las dudas ni nada, tiren el mensaje y en lo posible es contestamos. Vas a ver que te llenamos de preguntas. No. abriste la puerta que no a poder cerrar. abriste puerta que no que nada nada a hacer a la puerta ya Te pasé el teléfono falso ahí para que... Bueno chicos, buenísimo. Bueno, bueno, un gusto conocerte, señores. Igualmente, loco. Bueno, gente, estamos, estamos en contacto entonces, Roberto Álvaro. Claro, eh, perfecto. Cuando quieras, Roberto, que veamos el tema de, del modelo de licencia, te acordás que habíamos hablado de. Sí, sí, sí. Eh, cuando vean que tienen algún agujero en la agenda, eh, lo charlamos, no hay ningún problema. Dale, así le podemos dar forma. Buenísimo. Chao, chicos. Bien. Cuídense. Nos vemos. Buena semana. Chao. Chao, chao. chao. Cuídense.